Dígame cómo tu esposo te rompe el pie. ¿Cómo se llama él? ¿Qué tipo de discusión tenían ustedes? Pareja. Pareja. Primera vez que él te da golpe. Varias veces. Varias veces. Ya tú no quieres seguir aguantando golpes. ¿Por qué tú no lo habías denunciado antes? ¿Por qué piensa que no cambiamos? placa, otros no tienen luz. Cuando vienen aquí, si ¿sí? tienen que traer todos sus documentos previos. Documentos, placa y la luz, bombillo. Bombillo se le pone aquí mismo y aquí se despacha. Hasta el momento, como ¿cuántos motores han no, detenido? 15, 20. ¿El nombre es suyo comando? Mayor Laura, Antonio, no Tú estás, más, tú estás más manoseado que una mata de café. Que anda, verdad? O un plantón de yuca, o un racimo de plátano, o una mata de tabaco. ¿sí? Pero hay muchísimos que aspiraron muchísimas veces. Yo demostré que en el 94, cuando el otro Peña Gómez quería la sociedad con el Partido Popular, le entregué mi candidatura de vice a Peña. Una, una real, un real desinterés. Después Miguel Vargas fue candidato. Ay, Miguel. Yo no protesté, me integré a la campaña. Y en las elecciones pasadas, nosotros eh, abrimos las posibilidades, lamentablemente, salimos mucho del PRD a unos unos renunciaron y a mí me votaron porque saqué 48% de las elecciones primera vez en la, en la vida habiendo entregado al país todo el petróleo y el financiamiento de los países que están ahora en conflicto ahora el tiempo se acabó papá está y va para la calle Aquí A menor duda que esas tres debilidades, si así la llamamos, ahora no se va a dar. Ahora hay que pelear en el campo de batalla y yo les pido a ustedes que hagan lo que es recomendado aquí. Ustedes saben demasiado lo que hay que hacer y lo que tienen que hacer. Ahora lo que sí les aseguro, que yo estoy en la disposición de enfrentar y de sacar esta plaga del Palacio Nacional. Explícame cómo te roban tu motor. Yo entré a Jumbo y dejé la cosas mías en la puerta porque salía de una vez y ella entró de un pronto a ver, que, a ver porque me demoraba tanto y cuando salía el motor no estaba ahí. ¿Qué tipo de motores que te roban? La Paches, 160. ¿Qué te dice la persona que cuida? No, porque no fue, yo lo dejé en la puerta, pues no lo dejaste fue. en la puerta principal. Uh -huh. No había nadie cerca. No. ¿Valorado en cuanto el motor? 88 mil, 78 mil pesos. ¿Tú debías de él? No. ¿Eh? Repítame el nombre tuyo. José Agustín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 Don, hábleme de esa pistola de juguete que usted cargaba. ¿Qué usted tiene que decir? Don. Don. Habla con el hijo mío que era el que lo usaba. ¿Eh? Pero era usted que la tenía. ¿Para qué usted la cargaba? En la casa, sí. ¿Eh? En la casa. Pero si usted sabía de juguete, ¿para qué usted la cargaba? El nombre es suyo, don, ¿cuál es? Don. Don, ¿su nombre cuál es? ¿Sabe quién era esa pistola de juguete que usted Coño, cargaba? Don, yo lo de un galletón, eh. Coño, no en su caso no va lo que uno quiera. Sí, pero usted la tenía de aquí adentro del vehículo. ¿Qué fue lo que pasó, don? Cualquiera tu cancha con ese, crees que de verdad yo tengo que agarrar un sedimento, los mitos de los chinguitos. ¿Un vídeo de la que está Sí. sí.